Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Autoridades costeras de Estados Unidos y Cuba se reunieron a La Habana para abordar crisis migratoria. El encuentro se enfocó en encontrar vías de cooperación para frenar el éxodo marítimo, que esta semana estableció un nuevo récord de cubanos interceptados en viajes irregulares en el Estrecho de Florida llueven críticas a heladería copelia mala atención y sin hablar del trapicheo que tienen crush melú compartió en su muro de facebook varias fotos tomadas en las instalaciones donde tuvo que hacer más de 4 horas de cola desde la 1 pm hasta las 5 y 15 pm para finalmente salir más disgustada de lo que entró muy mala atención y sin hablar del trapicheo que tienen formado aquí un lugar tan famoso y tan malo 11 trabajadores en una cancha y ninguno te atiende, el agua caliente, en fin, todo malo. Hace más de dos años que yo no venía al Copelia y por lo que vivo hoy no pienso venir más. La publicación ha recibido más de 500 comentarios, la gran mayoría apoyando la opinión de la usuaria. Gerardo Hernández busca reactivar la guardia de los pioneros en Habana. El exespía se reunió con alumnos de primaria y secundaria quienes harán un homenaje a los EDR por su cumpleaños número 62 el próximo 28 de septiembre. No es la primera vez que él es miembro de la red avispa trata de captar a los más pequeños para sus iniciativas en un esfuerzo de rescatar la deteriorada imagen de su organización creada por Fidel Castro hace 60 años con una red de vigilancia colectiva para que los vecinos se delataran unos a otros. Continúa detenida joven cubana que transmitió represión policial en Huevitas, la tienen en prisión preventiva, pero todavía está bajo investigación, no nos han dado nada en concreto, no nos han dicho ni cuándo va a ser el juicio, ni si va a salir en libertad o con una multa, estamos desesperados, dijo su abuela. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Minfar, continúa defendiendo el servicio militar en Cuba a pesar de las crecientes críticas de la población, mientras el ejército de régimen continúa con su labor de propaganda política en las redes sociales. Ha cobrado fuerza una campaña contra el servicio militar, luego de que varios reclutados murieran, en las labores de extinción del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en agosto pasado.